Hola, yo soy Lila Tochi. Y el día de hoy. Ya me dieron un estilo. Mira, no me la suki. Mira, mi blanco matón. Blanco elegante y brillante, dorado con cobre. Ah, es como un gato. Si me está chido. Ya me puse crazy, amigos. la tienda? donde está mi hijo? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Les quedo muy bien, tampoco no creerlo. Ah, ah, voy a llorar. Ah, mira. Aquí hay un portal. Vamos. a ah, ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. Aprender. Sí, claro. Hola. ¿Por porque me eso chingarito esto qué fue eso había unas patas asu ah qué hice asu Buenísima. Y cuando hago esto, lo coqué. Okay. Buenísima. Y si empujo con la fuerza. Buenísima. ¿Qué? ¿Qué dice? que quiere morir por la fuerza? ¿A ¿Dónde quedó el güey? ¡No! <risa> no sé, pero presiento que me voy a encontrar conmigo mismo. Esto sería muy crazy. Sí, muy crazy. ¡Ay, no! ¡Me matan! Parece que no se pueden matar. Creo. ¡Ay, ahora sí soy completa! ¿Podremos vencerlos con la fuerza? Ahí viene uno. Azul. ¡Me voy a morir! ¡Por andar de balas! Va a sobrevivir el más. Ya yeah, you know. Ya te la, tú sabes. Azul. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Un gato, maten al gato. Mírame, no te muevas, güey. Oh, morado. A su madre. ¡Toma eso entonces, perro! ¡Yo soy Ana quien es Skywalker, perro! ¡Oh, mames! ¡Me chingó! Una víctima Primero Después Demasiado arriesgado Tal como Anakin Skywalker actuaría Sin pensar a lo Esa soy yo Esa soy yo Estamos siguiendo los pasos Correctos para el lado oscuro, por cierto. Ay, mira, una víctima, víctima, víctima, víctima. A su madre se murió solo. Uh, uh, uh, uh, uh. Hay uno acá. Voy a ir a por él. Tengo que tenerlos todos. Por fin lo voy a tener. No hay un vato loco aquí. Uy. Ahí está abajo No, no, no, no Me confié, me confié Adiós Que tengan buen día, muchas gracias Adiós Adiós Adiós Bye, bye